Cuando mamá te manda de compras y no utilizas el dinero como te indicó, mamá lo sabe. Si un servidor público al adquirir bienes o contratar servicios vulnera la norma, manipula procesos de contratación, recibe coimas, el Estado también lo sabe. La calidad, durabilidad del bien o servicio visibiliza la corrupción. Estos delitos no prescriben bajo ninguna circunstancia. Por ley, todos podemos y debemos denunciar. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.